Hola soy Lichi y soy de la prepa 2 y te invitamos a que participes en el rally de la meta base.